Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? Qué gusto poder tenerlos esta tarde nuevamente en nuestro programa Visión de Futuro. Qué gusto, qué gusto. Un pequeño eh, problema en, al comenzar, pero todo bien. Mi nombre es Boris Darmon. Todos los días salimos a las 7 de la noche en Facebook Live. Todos los días nos puede ver en el programa Buscando Boris Darmon. Ahí estamos y puede participar con nosotros y dejar nuestros comentarios. Y por supuesto media hora después lo podrás ver también en Boris Darmon canal en YouTube. Y poder seguirnos en nuestros grupos, por supuesto, con mucho gusto, compartiendo todas las noches nuestra visión de futuro. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, muy importante. Yo diría uno de los más importantes relacionados con nuestra visión de futuro y especialmente para el cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones es el comienzo y el fin de dos momentos. El comienzo para realizar un proyecto que ha sido analizado y el final de un momento que nos ha tenido en otra circunstancia o en stand-by o en una situación totalmente ajena a lo que estamos comenzando. Cuando tú tienes claro tu propósito en la vida, ya has clarificado los pros y los contras de hacer lo que te gusta o hacer lo que te dice la gente te has dado cuenta que tienes un que hacer que ese que hacer es lo que tienes en tu corazón como deseo como propósito valga la redundancia del propósito en la vida como eh, derrotero para poder realizar en tu diario vivir una vez que lo tienes claro es llevarlo a la acción sin duda hay un proceso previo eh, mental, teórico, cognitivo que tienes que tener dentro de ti sobre la base de elegir, elegir algo. Y elegir algo es decidir decidir por ese algo para hacer, para creer que el hacer es lo que debe suceder de la manera como tú has planeado. Si bien ese tiene un proceso mental, yo decido ir a vivir a la montaña. Esa decisión mental tiene que llevar una prosecución de hechos, de sucesos, que tú, si no lo has pensado, tienes que comenzar a pensarlo para poder ejecutar una decisión. ¿Qué es en sí la toma de decisiones? En realidad, la toma de decisiones es un asunto eh, que tú vives, experimentas, gracias al análisis que has hecho respecto a ciertas áreas o ciertas cosas. Yo voy a poner algunos ejemplos de personas que no toman decisiones y que generalmente terminan por simplemente, vamos a decirlo, convivir, con situaciones que no necesariamente son lo que le gusta. Pero la razón es muy simple. No toma decisiones para salir de un entorno en el cual no está contento. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender o evitar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, tú tienes en tu propósito en la vida ser un buen ingeniero y trabajar para una compañía de ser lo mejor. Dedicarte a eso porque te encanta. Te satisface, te sientes una persona útil, eres una persona que vas a contribuir muchísimo en la empresa, etcétera, etcétera. Pero no te gusta el sueldo. Entonces, tu decisión está o te quedas a cumplir tu misión a costa del dinero, a costa de lo que recibes, o tomas la decisión de buscar otro lugar donde cumpliendo tu misión de una mejor manera puedas recibir también la remuneración que tú requieres, que tú necesitas. ¿Cuán importante es una decisión en circunstancias como esas? Otra, por ejemplo, tú estás en una situación de... Estás manejando, cometes un error de tránsito, y tú tienes una manera de liberarte. Hablas con el policía, hay policías que también pueden ser este, corruptibles, ¿Le ofreces dinero o no le ofreces dinero? A mí me pasó una experiencia interesante. Hace poco compré un auto y cuando pasaba por cierta ciudad, me paró un policía y me dijo, usted no tiene SOAT, no tiene seguro contra terceros. Y no tener seguro significa una infracción. Le dije, ¿cuánto cuesta la infracción? Me dijo, cuesta una, un internamiento y luego el pago de la multa. Le dije yo, yo no voy a pagar la multa ni voy a recibir el internamiento porque tengo mi suerte, pero no aparece en su registro. Entonces hablé con mi esposa para que me envíe el registro que no tenía y por supuesto le dije a él que yo lo tenía y que lo iba a certificar. Así que tú puedes o evadir una situación o complicarla haciendo lo que no debes hacer. Un amigo me decía, un policía es un amigo hasta que... Cuando haga una inspección, se convierta en ley para ti. ¿no? La ley es ley para todos y todos podemos tener esa experiencia, pero si tú estás con la ley, no tienes problema con el policía. ¿Por qué tienes que tener problema con el policía si estás acorde con la ley, con toda tu documentación? Tú decides ser corrupto o no. Tú puedes ser una persona correcta y pagar la multa. Venía de la radio con un amigo y íbamos a comer algo. Cuando me paró un policía y me dijo, usted dobló en un lugar que no correspondía. Y le dije, ok, póngame la multa. ¿En qué trabaja? Me dijo. Y le dije, ¿en qué trabaja? Y me dijo, oh, no, mejor no. Me dijo, es un problema, hacer los trámites, mejor siga más adelante, no cometa el error la próxima. Fui a ver qué, qué error había cometido y claro, ahí decía prohibido voltear a la izquierda. Solo que frente al letrero de, de, del prohibido voltear a la izquierda, había un tremendo árbol que no se podía ver bien. Parte era mi culpa por no cerciorarme, por supuesto. Pero tú puedes elegir. Y la elección siempre debe estar en el contexto de tu moral, de tu actitud y tus principios morales, de aquellos principios que tú adoptaste como parte de tu vida. El tomar decisiones no es una elección impulsada por otros. No debería ser. No debe ser sin análisis no debe ser sin la consideración reflexiva que tú tienes que tener respecto a un hecho que vas a dejar o que vas a comenzar. Tomar decisiones, por ejemplo, para separarte de tu pareja. Tomar decisiones si autorizar o no autorizar a tu hijo ir a una fiesta de noche. Tomar decisiones importantes, como por ejemplo, cambiar de rumbo en tu vida y tomar una profesión o un trabajo diferente al que tú hacías porque te diste cuenta que en tu propósito de vida tú no estabas haciendo lo que corresponde, lo que, lo que era correcto. Algunos hemos trabajado en instituciones donde hemos tenido liderazgos realmente paupérrimos, donde tú eres de mayores ideas que los otros y cuando tú comienzas a hacer y cumplir tus ideas generalmente comienzan a ponerte trabas en el camino. Tú eliges si quedarte y sufrir o salir de eso. Cuando tú tienes un propósito en la vida, o tienes tanto talento, o tienes tantas habilidades, y quieres hacer algunas cosas que no te permiten, tú eliges si te quedas ahí o continúas en otro campo, en otro lugar, con otra organización. Oye, ¿qué va con mis creencias? Las creencias dependen de ti, no dependen de los demás. Tú no tienes que estar atado a algo que tú creyendo te está afectando en el cumplimiento de tu propósito en la vida. En otras palabras, para poder cumplir tu propósito en la vida, tú tienes que ser libre. Y la libertad de elección es solamente tuya, es una elección propiamente tuya. Ser libre es una decisión personal basada en la reflexión, basada en la consideración de los pros y los contras, basada en un análisis, autoanálisis interno y de consideraciones externas que te permitan hacer lo que tú quieres, pero que no tenga nada que ver con el impulso o la presión de otras personas. Gracias a Dios, Él nos dio la libertad, y su libertad no es condicionada. Tú eres libre con pecado o sin pecado. Dios le dijo a Adán, tú vas a ser libre. Tú vas a elegir si quieres vivir sin pecado o quieres vivir con pecado. A pesar de que hemos cometido pecado, seguimos siendo libres. Porque la libertad es divina. La libertad es la única cosa por la que el hombre gasta todo el dinero posible con tal de salir de una cárcel. Lucha, miente, hasta usa estrategias, como dijo un abogado de la guerra. ¿no? Saber mentir, saber decir la verdad, saber decir la mentira, es la estrategia. Y la pregunta que yo le hago a la gente es, si tú quieres elegir, tú tienes que elegir adecuadamente. No puedes elegir de una manera en la que tú crees que eso es lo que tienes que hacer cuando finalmente estás haciéndolo incorrecto o lo que no es correcto. Para que tú puedas tomar una decisión, tienes que tener ciertas consideraciones. Primero, ¿eso pesado, la decisión que voy a tomar? ¿La he considerado útil? ¿Aquel proyecto que voy a dejar o que voy a continuar de una manera mucho más proactiva? es un proyecto que realmente cumple con el propósito que tengo en mi vida me ayuda a cumplir el propósito que tengo en mi vida y si ese propósito en mi vida involucra a otras personas ayuda a otras personas al cumplir mi propósito en la vida que otros también puedan replicar o imitar por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cristo cumplía su propósito. Pablo cumplía el propósito de Cristo en su vida porque él se sentía apóstol de él. Y cuando él formaba a otros, como otros jóvenes, como Apolo y otros más que formaron parte de su grupo, es Timoteo, por ejemplo, les llama hijos espirituales, porque ellos los inicia en un proyecto con un propósito de dar a conocer el evangelio de Cristo. Y más aún, cuando le habla a Timoteo, le dice, yo quiero que impulses, aumentes el don del, de, del poder del Espíritu que está en ti, que fue primero en tu abuela, luego en tu mamá, luego en ti. Esa fe genuina, quiero que tú la pongas en práctica. Te sugiero. Entonces, él decide hacer lo que su mentor les sugiere porque descubre en él que ese es el propósito que él también tiene. Y no estoy diciendo que te niegues a lo que los demás puedan sugerir. Recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me contó un poco la historia de cómo yo eh, había nacido porque mi papá no podía tener hijos varones, y mi mamá, bueno, mi mamá no podía darle hijos varones, y mi papá le dijo que necesitaba un hijo varón porque como él es judío, etcétera, etcétera. Nació. Mi mamá dice que nací yo porque le pidió a Dios que le diera un hijo varón para cumplir la misión de servir a Dios. Ella dijo un predicador. Bueno, Eso es lo que he hecho desde los ocho años. Y en el camino me he dado cuenta que el don de la habla, o le llaman otros, el don de la oratoria, hablar, saber hablar. No soy un expedito en el tema. No soy un maestro en el tema. Pero... He intentado a través de los años de aprender técnicas, qué sé yo, cierta manera de, de, de poder completar ese aprendizaje respecto a saber hablar. Eh, posiblemente tú me, tú me estés diciendo ahora, oh, no hablas bien, no importa. No, no importa eso ahora. Pero comunicarse. Y he intentado durante muchos años. Lo he hecho más de 40 años profesionalmente y ahora puedo decir que tengo más de 60 años hablando o cincuenta y tantos años hablando al público y haciendo lo que más me gusta, mostrando, reflexionando temas que sean necesarios para poder enrumbar en un camino diferente. Como dije, la decisión no puede ser simplemente un hecho, ah ya, decido y hago. No, tiene que tener un espacio de reflexión. Y para eso, para clarificar mejor, Dios te ha dado la capacidad, la libertad de poder pensar Llena de cúmulo de ideas aquellas cosas que tú quieres conciliar para pronto tomar una decisión. No simplemente digas yo voy a hacer tal cosa a tal fecha y se acabó y no sabes por qué. Como hay muchas personas que reclaman cosas y no saben por qué. Que quieren hacer cosas pero no saben ni siquiera están preparados para esas cosas. Tiene que haber un acto cognitivo. Tiene que haber información que tú adquieras respecto al tema que tú quieres elegir respecto al proyecto que tú quieres realizar. Algo les puedo comentar que cuando decidí venir a vivir a la montaña, la verdad no sabía mucho porque a los 12 años yo dejé la casa de la montaña y me fui a estudiar y luego después de muchos años al elegir venir aquí necesitaba aprender ciertas cosas. Hoy día mismo estuvo una persona aquí en mi casa enseñándome cómo se, qué tipo de insecticidas se usa o qué tica, tipo de herbicidas se usan para cierto tipo de sembríos para no dañar las plantas, por ejemplo. Aprender, tener información, para poder elegir qué es lo mejor que tengo que hacer. En esta noche tú tienes aquí una idea. Tu proyecto está dentro de una idea. Y esa idea la quieres realizar. Pero no sabes cómo. Considera información. Considera experiencias de otros. Considera situaciones de conflicto potenciales que vayan a darse cuando tú vayas a tomar una dirección por elección propia. Ahora, puedes tú haber elegido algo que vas a realizar dentro de tu propósito en la vida, pero al considerarla, la forma como, al considerar las formas como tú vas a desarrollar ese propósito en tu vida, encuentras demasiado obstáculo, encuentras situaciones difíciles. Por ejemplo, una señora me comentó una vez, señor Boris, yo quisiera poner un restaurante vegetariano para enseñar a la gente cómo poder alimentarse adecuadamente. Le dije, ¿lo, ¿lo quieres como negocio o lo quieres como, como una escuela o como una misión? Y dijo, una misión, pero de paso quiero ganar dinero. Y le digo, si tu misión no tiene el flujo de dinero que tú necesitas, es posible que tú, la decisión que tomes no va a ser la más correcta. Y por supuesto me invitó también a hacer una inversión ahí Yo elegí que no porque no tenía las condiciones económicas en ese momento. Y le dije, valora antes de hacerlo. Bueno, alquiló el local, con fe dijo ella, lo va a lograr. Finalmente no consideró bien las condiciones, compró todos los implementos, cocina, ollas, platos, vasos y todo lo que necesitaba, cucharas o cubiertos y para, para atender en su restaurante. Pasaron tres semanas y me eché una llamada y me dice, ¿sabe qué? Estoy vendiendo todo lo que he adquirido. Si alguien quiere comprarlo, aunque sea para que haga un restaurante de otro tipo, estoy dispuesto a venderle al precio que me den. Muchas decisiones fracasan porque no tomamos las consideraciones previas. Yo les tengo que dar una lección de los pasos que tienes que realizar. Pero sí es importante la información. Experiencias, obstáculos de otros o viabilidad que otros han tomado para poder abrir y, y ser grandes en sus proyectos. Por ejemplo, aquí en el Perú nosotros tenemos el privilegio de tener un cocinero, no se dice chef, se dice cocinero, el señor Gastón, que eligió eh, combinar comidas comunes de los restaurantes del mundo con productos peruanos. Tú puedes comerte, por ejemplo, un arroz chaufa de quinoa, cosa que yo lo recomiendo de manera increíble. Es un producto combinado con productos peruanos, pero comido, o perdón, este, utilizando un mismo nombre o sistema de otras comidas chinas que por supuesto son muy, muy consumidas en nuestro país. Esa elección fue interesante, pero más aún fue más interesante que el clasificar el tipo de comida que, es, que, que hizo. Creó una para un restaurante para pizzas, un restaurante para hamburguesas, un restaurante para comida criolla, para pastas, etcétera. Esas elecciones no se toman de la noche a la mañana. Se toman con consideración, análisis, Tú no puedes construir una casa si no sabes dónde vas a construir, cuál es el lugar adecuado, sin analizar las cosas que vas a hacer. La toma de decisiones para desarrollar un proyecto en tu vida tiene que tener las consideraciones mucho más importantes que las que podías hacer para construir una casa. ¿Por qué razón? Porque construir una vida es mucho más importante que construir una casa. Tú puedes vivir una choza de cuatro esteras o cinco esteras y ser una persona feliz, llena de bienestar construir una casa no es más importante que construir una vida. Por eso muchas veces a las personas les digo yo, a veces tomamos decisiones tan importantes, o oh, perdón, tomamos decisiones con demasiada importancia, o le damos demasiada relevancia a cosas que son perecibles. Y a construir una vida con propósito, muchas veces ni le damos tiempo, ni reflexionamos, ni pensamos. Yo le estaba preguntando a un grupo de personas que estaban eh, en una clase donde yo dictaba desarrollando competencias gerenciales, les hice una reflexión de la siguiente manera. Si tú tienes que mirar televisión, te sientas a mirar televisión, eliges tomar un tiempo, una hora, dos horas, para ver noticias, para ver deportes, lo que tú quieras mira le das tiempo. Vas a tomar un desayuno, un almuerzo, una cena, para comer. Tú decides tomar un tiempo para comer. Decides un tiempo para dedicarle a la comida. Dejas el celular, te sientas con la familia o solo en el trabajo y tomas tu tiempo para tomar. Necesitas alimento físico. En lo anterior necesitabas entretenimiento. Tú quieres elegir leer. Pues vas a leer cuatro horas, cinco horas. No, no creo tanto. Bueno, algunos leen media hora. Muy bien. Eliges un tiempo para leer. Eliges un tiempo para dormir, eliges un tiempo para trabajar, aunque a veces el trabajo es más obligatorio que, que elección. Te hago una pregunta, le dije a mis alumnos. ¿Cuándo has decidido tomar tiempo para pensarte? Mis alumnos me preguntaron, profesor, ¿a qué se refiere cuando dice pensarte? Introspección, reflexión interna para la toma de decisiones. Quieres ser exitoso en la vida. Algunos dicen que son exitosos por suerte. Y los éxitos por suerte no permanecen. Porque no sabes cómo llegaste ahí, ni sabes cómo mantenerte ahí. Pero si tú quieres tener éxito, y tomas decisiones adecuadas, luego de un análisis, lo más sencillo y al mismo tiempo profundo que sea, te permitirán no solamente lograr lo que tú quieres, que estamos hablando del propósito en la vida, sino también te van a permitir mantenerte en eso por el resto del tiempo en el que sea necesario poder cumplir la misión que estás cumpliendo. Comienza. Tome el análisis. Desarrollas tus capacidades de tal modo que puedan servirte como herramientas para poder ejecutar las cosas que quieres ejecutar. Hazte de todas las herramientas externas que también puedas utilizar, todo lo que sea necesario y ponte en acción. A veces hay que arriesgar en una decisión. Muchas veces hay que tomar decisiones con alto riesgo. Me decía una señora, ¿cuál cree usted que es el más alto riesgo que un ser humano puede tomar cuando quiere elegir algo que sea para toda la vida? Le dije, el matrimonio. Se mató de risa. ¿Cómo va a decir eso? Me dijo, sí, el matrimonio. Tú no necesitas elegir ser amigo de tus hijos. Tus hijos siempre van a ser tus hijos. No tienes que elegir ser amigo de tus hermanos. Tus hermanos siempre van a ser tus hermanos. De tus padres, tus padres siempre van a ser tus padres. De la única persona que quieres, tienes que construir sobre tu elección por el resto de tu vida es con tu pareja. Es una persona que viene de otra familia, es una persona que viene de otra raza, tiene otros genes, tiene otra forma de pensar, tiene otros principios. No es igual que tú en lo más mínimo. Puede tener algo interesante, diferente a ti, que te atrae, que te mantiene anonadado. De repente es eso lo que te pueda ayudar a mantenerte firme con ella o con él. Pero esa elección es una elección riesgosa. Muchos matrimonios terminan antes de los siete años. Muchos terminan en un año. No soportan. No están dispuestos a usar la palabra disponibilidad. La palabra mágica le llamo yo en mi libro Amo a dos, pero vivo con uno. Si quieres que te mande ese libro, avísame. Te lo puedo enviar por, por tu este, Facebook, déjame, perdón, o tu email, yo te puedo mandar el libro en PDF. Si tú no estás disponible eternamente a vivir con una persona diferente a ti, no te cases. La elección de matrimonio es lo más riesgoso que tú puedes tomar, porque en el camino se puede romper y pueden tener consecuencias no solamente contigo, sino con los hijos y con todos los que están alrededor de esa pareja o esa familia. Dios ha sido inteligente. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad y la responsabilidad. Privilegio y responsabilidad. Toma decisiones es privilegio y responsabilidad. Tienes la libertad de elegir, pero tienes que ser responsable con las elecciones que tomas. Si no eres responsable, es posible que tus decisiones no tendrán los efectos necesarios para poder alcanzar, lograr lo que tú buscas en el propósito de tu vida. Por eso es sumamente importante que le, le ayudes a Dios a tomar decisiones, perdón, le pidas a Dios que te ayude a tomar decisiones en las cosas que tú vas a hacer. Si hay alguna cosa que ya no puedes, entonces toma el ejemplo de Jesús. Señor, yo no quiero pasar por este sacrificio. Esta copa es muy grande para mí pero como yo no sé, tú me has mandado a cumplir mi misión, y esa misión no tengo alternativa, la quiero cumplir, la quiero cumplir como tú me enviaste, por esa razón, haz lo que tú quieras con esta decisión, yo he decidido dejarte a ti para que tú hagas lo que tienes que hacer conmigo. Y es así como Jesús entra en la experiencia del sacrificio en la cruz, porque el Padre decidió salvar la humanidad a través del sacrificio. Si tú quieres cumplir el propósito en tu vida, y no sabes cómo decidirlo. Dile a Dios, ayúdame a pasar esta copa, pero como tú quieres, no como yo. A veces las cosas son difíciles. Y Dios las presenta así porque así son. Él no te va a facilitar en el camino para que no, no, no pases las pruebas. él Vas a pasar las pruebas. Él no, te promete, él no te promete no tener pruebas en tus decisiones para elegir tu propósito en la vida. Él te promete ayudar en las pruebas. Y eso es lo que hizo con Jesús, lo hizo con todos nosotros a través del tiempo. Y he pasado situaciones muy serias en mi vida. Y esas situaciones serias fueron difíciles para sobrellevar para, sobre mí. Respecto a, mi, a, mi, a, a, mi, a, a cómo afrontar la situación, ha sido muy difícil para mí. Pero yo le pedí a Dios y le dije, ayúdame a pasar esto. No tengo alternativa. Tengo que pasar por el valle de sombra y de la muerte. Tendría que hacerlo, pero que sea como tú quieres. Y lo lindo de estas decisiones tomadas de esa manera, ¿sabes cuál es? Que al final del camino, Dios siempre tiene algo mejor para ti. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Te lo aseguro. Conviértete en un hombre, una mujer de fe, creyendo que si tú eliges a Dios que te ayude en la toma de decisiones y la decisión que vas a tomar en tu propósito en la vida, siempre será para lo mejor. Te lo aseguro. 61 años de trabajo interno y externo en mi vida, me dan la solvencia esta noche, sin orgullo, de decirte, si tú le dejas a Dios que te ayude a tomar decisiones y que te oriente en el camino para el cumplimiento de tu propósito en la vida, siempre Él te dará la mejor manera de pasarlo. Aparentemente, de repente hay sufrimiento, hay obstáculos, pero eso es lo mejor. Estoy seguro. Yo espero que Dios te bendiga esta noche. Espero haberte ayudado en lo algo simple, para que cuando tomes decisiones, las hagas de la mejor manera, con la libertad que Dios te ha dado, pero con el compromiso y la responsabilidad de llevarlo a cabo. Si ya no puedes, si no sabes, dile a Dios, ayúdame, y escucha la voz de tu conciencia, porque allí Dios, en alguna circunstancia, te va a mostrar cómo hacer las cosas. Yo había decidido irme a a comprar un terreno en otro lado. Estaba con mis posibilidades y un amigo de mi esposa, primo de mi esposa, me dice, vamos a ver este otro lugar. Y fuimos a ver otro lugar. Y por supuesto, no estaban bajo mis posibilidades. No estaban. No tenía el dinero, no tenía las condiciones. Oramos. Dijimos, Dios, tú sabes lo que quieres para nosotros, así que ayúdanos a conseguirlo. Y Dios es rápido, ¿eh? a veces Él no te hace esperar Él no se hace esperar te contesta porque sabes que Él confía en ti y Él sabe que tú eres una persona confiable me ayudó muchísimo y espero no defraudarlo porque la decisión que he tomado sé que Dios me ha acompañado que Dios te bendiga en esta noche oramos Padre amado gracias por las cosas que tú nos enseñas en tu palabra en ella encontramos cosas interesantes que nos enseñan a confiar en ti, a confiar en tus promesas. Tú nos has puesto sobre nuestros hombros una gran responsabilidad de la toma de decisiones. Pero es parte de la creación, la libertad que tú nos has dado. Pero también nos pides que seamos responsables. Y como a veces no tenemos la información ni los principios adecuados como para poder tomar elecciones adecuadas, te rogamos que tú nos ayudes con tu espíritu para que podamos ser orientados de tal modo que podamos tomar decisiones las mejores para vivir una vida de bienestar y felicidad. Y darte honra a ti por las cosas que tú nos das por las cosas que tú nos enseñas, y por la manera como tú nos ayudas a cumplir nuestro propósito en la vida. Por eso, Señor, esta noche te entrego mi corazón, mi mente y también la de mis amigos que están escuchando tu palabra y los que van a escuchar y a los que vamos a compartir, porque sé que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Ayúdanos a tomar decisiones inteligentes, pero aquellas que sean de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. La verdad que es un honor para mí tenerte en la sala y tenerte en estas conferencias y espero poder ayudarte para poder desarrollar un propósito en la vida con buenas decisiones. Que Dios te bendiga. Síguenos en Facebook Live todos los días, todos los días, a las 7 en punto, en vivo o si no, también en Boris Darmon Canal. En YouTube, allí nos puedes ver media hora después de la conferencia. Buenas noches. Chao, chao.